Los malos a y los puro balazo Se queda sin municiones y lo derriba cuchillazos No necesito ser ladrón para mejorar mi estilo de vida robándoles a una mansión No necesito ser un policía Porque no me gustaría dejar a un inocente en la comisaría No mejor que palabras en la y tú te de tu, pues ya pensaré Me regafondas, por eso no marchitaré En tu corazón te juro que siempre estaré Llega a cruzar. a cruzar este largo camino Guachín, guachín, no me callo con mi swing Si escuchas a este en fin no te vas a arrepentir Andamos contentos acá en esta ronda Estas rimas son las bombas, no se hagan los borongas Escuchaste así que estas frases van con bomba Cuando hacemos Mi flow estalla cuando ensaya, lo que hago en este mundo donde hay gente que la falla Parar de discriminar a los pobres que se la revocan para vender un poco de cobre El LD7 acá representa al barrio natural que me da la fortaleza Para poder seguir adelante en mi destino, para llegar a cruzar este largo camino Rap callejero, el LD7 cuenta, canta todo lo que siento observando este infierno, porteño que Descansan. Saludo a los que me quieren por brindarme su apoyo Agradezco a mi hijo por aceptar como soy yo Gracias a la me Lima y al tío Juan Gracias a la tía Betty. Demás. por bancarnos cuando no teníamos donde vivir por bancarnos bajo un techo y no dejarnos morir a los hijos del destino como dijo el lucas ajax y si cinco y monoman los tres formamos alto plan van van como patada de bandan, las líricas que largamos los mensajes buenos dan tantas fueron las veces que aporté por un amigo que ayude y de eso nunca me olvidé el ed7 acá representa al barrio natural que me da la fortaleza para poder seguir adelante a llegar a cruzar este largo camino el ED7 acá representa al barrio natural que me da la fortaleza para poder seguir adelante en mi destino para llegar a cruzar este largo camino viaja una tumba está remota el comba explota tu cabeza al escuchar esta bomba Mató la guanda turbinante lo que manda bajo la tanga se la quiere comer el langa y así es que le debe doble Va culminando esta parte, aumentando su kit Y como he recibido tantos golpes que la vida me ha alargado a su medida Guagua yo me hice sí. El ED7 acá representa al barrio natural que me da la fortaleza Para poder seguir adelante en mi destino Para llegar a cruzar este largo camino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 Comportamiento cero. Fiero es el puntaje para que termine el colegio Quiere pasar de año pero su conducta no lo deja Solo teme que su mala costumbre lo deje tras las rejas Turbina Le dicen sus compañeros en su casa Sus amigos del barrio y hasta el quiero. Solo va a la escuela cuando le pintan las ganas y las veces palabras de gatilla en la panza, sale de esa cuadra, llega a su casa y a la semana la gente lo mira con miedo, ya no quiere a nadie, pierda su familia y toda su vida, para él es un maldito juego, piensa y solo piensa en querer dejar la escuela, ahora teme que por sus errores en la tierra, gordas no le faltan para estar tocando el arpa, pero en su mente, nunca pierde la esperanza, avanza a la escuela sin tener preocupaciones. No le faltan por pues si aparece matones El sonido de la policía es oído meta, Pero él se cree siempre que es el vive más bonita Patrulleros por la gas, patrulleros en la china, Toma un rey, lo apuntan con la carabina Un negociador se pone hablan con turbina Logran convertir y en la comisaría Te parece muy injusta la vida de tu tina Aquí todos los días al sacrificar tu vida Aquí es el mundo donde el más del menor se salva Se asesino el chorrico a las en la acompaña. Solo está rodeado de tanta mierda, ni siquiera la familia te ayuda a cruzar la puerta Llega rodeado de policías al juzgado, que por su conducta quede condenado Están esperando la decisión del jurado y por ser menor de edad, que no queda encerrado Vuelves al barrio y lees el los diarios, Deja sueltos delincuentes por tener 14 años Agarra el y vuelve a ser cualquiera, Mientras piensa que me importa si de la senda el brisalgo. Presentamos la cultura, rap nacional Y aquel que la critica, que la venga a resolver. Yo, yo, hacemos rap nacional Yo, yo, hacemos rap nacional pasado por al lado de personas que en algún tiempo lejano me ayudaron, trataron de demostrarme lo bueno que es vivir, trataron de demostrarme lo bueno que es sentir, los buenos actos que con el tiempo desvanecen, por eso mi bronca hacia ellos ahora crece, bueno es saber que la humildad no mata, pero te ataca como una daga silenciada, no podrán, no podrán parar mi poder, sigo siendo el mismo pibe como lo era ayer, no como esos que se copian de la tele, que como este vestido te dicen son Regis dejen de criticar no, no estén discriminando Si entienden estas letras nos van a estar aplaudiendo Empiecen a entendernos, no sigan intentando tirar Sus falsas piedras al hornero de los pájaros Se van a morir y no descansarán en paz Dejen de ser falsos, dejen de mirarnos mal Dejen de meter pua y de romper amistades Déjenos vivir sin sus falsas verdades Son mentiras, son inventos, falsedad en sufrimiento. Son patrañas las que hablan, son chamuchos que te engañan. Son mentiras, son inventos, falsedad en sufrimiento. Son patrañas las que hablan, son chamuchos que te engañan. Yeah, es que te engañan la gente es falsa, gente que miente, que se la dan de amistad, pero luego el barrio clan el mono Portales <risa> del mas allá. Rap underground Cantando voy por las sombras del mal Pongo sentimientos sin hacer comercial Escribo, lo digo, ritmo, cuento, cuento lo que vivo Sueno como una bomba que explota en tus oídos Cantando voy por las sombras del mal Pongo sentimientos sin hacer comercial Escribo, lo digo, ritmo, cuento lo que vivo Sueno como una bomba que explota en tus oídos Miro de la rima, me anima a contar Esas cosas malas que hacen los políticos de mierda Se me zafa la cuerda cuando realmente canto Demostrando como mi país. Y lentamente va arruinándose Monomanaka es el que viene a vencer manaca es el que viene a vencer A esos putos del gobierno que poco a poco Nos van dejando a todos en el infierno Pensando en que nunca podremos salir De todas las mierdas que están haciendo con el país Raíz de la maldad quiere zafar De las palabras que largamos con toda la verdad Para que estar callando acompañando la injusticia Si todo lo que me envicia es luchar contra la envidia hey, Yo no me voy a callar cuando tenga que comentar las cosas que tapan en Argentina, No aumentan el planteamiento aumentan la comida, aumenta a todos menos el pelo para seguir con vida, yao, aguanta, aguanta la lírica, salta, mi furia se levanta, cuando yo estoy viendo a muchos seres que se mueren de hambre, que no tienen fuerzas para seguir adelante, queremos convertir al mundo en algo mejor, para que todos esos niños puedan sentir el sabor de progresar en esta tierra sin que se topen con guerras y que así se den cuenta que una espada no se quiebra, cuando estemos pensando todo lo que pasa en este este mundo mientras quieren censurarnos cuando estemos diciendo todo lo que pasa en este mundo que poco a poco vamos viendo quiero quiero que no que nos dejen en paz quiero que nos dejen y que no se metan más en esta canción yo les voy a enseñar que manejar un país no es solo hablar vean como los policías quedan parados mientras el al lado tuyo rápido te va robando después arreglan con ese ladrón y a un inocente es a quien meten en prisión cantando voy por las sombras del mal Pongo sentimientos sin hacerla comercial Escribo, lo digo, rimo, cuento lo que vivo Sueno como una bomba, destruendo en tus oídos Cantando voy por las sombras del mal Serra comercial, escribo, lo digo, rimo, cuento lo que vivo Sueno como una bomba que explota en tus oídos Iré derrotando a quien quiera atacarme Enfrentaré a la muerte, al diablo y al presidente Puto con uniforme solo quieren atraparme Soy más, pero es que ustedes nunca podrán alcanzarme Fuerte golpeo como piña de gigante Un día me bajarán y luego podré levantarme Voy a defenderme, no van a matarme Seguirá avanzando rápido este cantante Que se defiende con una lapicera con la escritura me enfrento con el que quieras atacar a mi pueblo, atacar lo que quiero, atacar todo lo bueno que tiene mi terreno, sacaré la espada y cortaré las cabezas a los demonios corruptos que se guardan las riquezas sin dejar que los guerreros buenos sigan progresando sin dejar que por miserias otros sigan laburando, cuando avanzo yo nunca descanso, van a querer callarme y curar todo mi espanto, están contaminando nuestro suelo más sagrado sin pensar que muchos niños se van a ahogar en su llanto, cantando voy por las sombras del mal, Pongo Sentimiento sin hacer comercial Escribo, lo digo, ritmo, cuento lo que vivo Sueno como una bomba destruyendo en tus oídos Cantando voy por las sombras del mal Pongo sentimientos sin hacer comercial Escribo, lo digo, ritmo, cuento lo que vivo Sueno como una bomba Que explota en tus oídos Yeah, yeah. yeah. El Monoman, yeah. Natural barrio clan clan, sí, que pasó? Sí, ah. y, no manjas, la bomba sí. manda sí, sí. Portales del más portales del masasha, van de down, dango, bra, de down van de ¿Qué pasó, de no de con uh. todo <ont hay> el <Munizenth Daredective> Mientras las ratas de mi barrio están matando a personas, ratiscen un patrullero, arrestan a mi inocente en las esquinas. Me cago en la justicia que no toca en este día. Sabía que esto en cualquier momento iba a pasar. Me mirarías a los ojos desde el poli y te darías cuenta que estaba más drogado que el Johnny. Cuando eras chiquito vos confiabas en ellos, no eran tus ídolos y tampoco un misterio, pero lo respetabas. hasta un viernes. que te apuntaron en la cabeza con ahí la las manos contra tu espalda, de tu bolsillo sacaron la merca diciendo que era tuyo y ahí te diste cuenta, que eran mentirosos queriendo fastidiarte, que te quieras dos pesos para así poder largarte. Para poder largarte, sí, eh. corruptos que, que patrullan en tu ciudad, Habrán algunos vuelos, no sé si es verdad, por culpa de uno caen en la misma bolsa, llevan la misma placa, gargan en mi en el nombre de su profesión muere gente inocente por esta corrupción ensucian el nombre de su profesión policía se transforman en tu secuestrador Suena las sirenas, asesinas en escena El crimen se disfraza de uniforme y anda en lancha Tu placa se mancha con los mocos de tu napia La seguridad es el negocio de estos tranzas Sale la luna llena, noche fría, tu final Llega en forma de lobo, no te puedes escapar Que se puede pensar de una bola de grasa Que saca su fierro orgulloso mientras niños juegan en la plaza Avanzan, alzan la itaca, te paran Te gritan, te maltratan mientras se escupen tu cara Con saliva podrida mezclada con vino tinto no te encontraron nada, tu cuerpo queda en el piso Deslizo el veneno de mi flow por la Lo inyecto en el asado que vos gratis te come Con la panza llena van al tranza, no les da la coima Lo revientan y quedan como los héroes de la historia Un no mentira no me engaña menos en televisión No le des rating esta mierda, corruptos en acción Delante de la cámara dicen acabar con el delito Entonces tendrían que acabar con ellos mismos Salir de laburar, ellos te van a molestar ¿Querés tomar una birra? Tranquilo, te van a a Tenés una panadería, tienen hambre, allá van Cuando se los necesita, ¿en donde carajo están? Así con este ram me represento con fundamento La rima experimento con el talento de un argento La métrica, la lírica, es mi armamento Atento con esta conexión, fusión Matando a todos los garcas y a la corrupción corrupción. Mientras que la yutas que de para en la esquina cortando el mambo a los pibes les arpan la cocaína Te arruinan por ser humildes de este barrio, te discriminan Y la maldita a la sociedad ya te margina Rati, racista nazi y gatillo fácil, cuidando tu perfil Siempre viene a tu puto, date cuenta que sos recorrupto. Ahora ven los ojos y vea la realidad. NBK, CBC, CBC, NBK. Esto sentiste, la aplican de verdad. Esto sentiste, la aplican de verdad. Calle oscura, barrio violeto Calle oscura, barrio violento. Vidas inseguras, la ciudad no te ayuda. Por las noches aúlla la sirena de la trulla. Haciendo su aparición, la susta corrupta. En esta sociedad, su seguridad es una mierda. Y los ciudadanos estamos hartos de que los azules busquen la colma, servirá en el plato. Natural, barrio blanco, quitadores, rocreo. Haciendo la unión para matar esta surficción. Trimare la pantalla. Con policías en acción, yo me pregunto, gratis al servicio de la gente o de la televisión. promoción porque atropellan y matan a una piba en una esquina. Y un hijo de remil puta les da 16 mil pesos para que la policía tape su porquería. Eso me llena de rabia y me hierve la sangre de ira. Escucho la sirena por toda la ciudad No sé si estoy seguro o tengo que ocultarme uniformado Patrullando nuestras calles supuestamente por seguridad te paran, hacen abuso de su poder Te revisan de la cabeza a los pies En busca de alguna sustancia Para detenerte, llevarte sin justificación Cuando lo necesitas, lo llamas, busca Nunca están y dicen de estar al servicio de la comunidad Policía Federal, Provincial, la vergüenza nacional Llena la por el barrio nada nuevo lo que a diario sangre en la vereda La muerte le cae a cualquiera Así es mi vivir de día a día Si no te arruino no vale la perdida Te quiebra la policía Confío en la madre calle Que la pared es una comisería Mi flow arrebata y le tiembla la pata Me creen más que yo porque tienen una placa Reclamo mi derecho rápidamente y rápidamente aquí mi taca. La libertad buena plata Yo mi mix se destaca Se le acabó el queso a la rata CMC, NBK te opaca Me subestimaron por rapero Y en Mayester se deletaron Con mis rimas en el patrullero Habrán vasos que pase este guerrero de guerra, estilo y mentales, somos parecidos pero no somos iguales. Los míos son los de la calle y los tuyos son los federales. No, no. Ta <tú> chale, cuando a me de palabras que no podés esquivar. Un negocio si no es chorro, plata, no vas a ganar. Tu táctica, atrapar, largar, atrapar. El gatillo fácil es el vicio de la PCA, además de cocaína, marihuana y si se cruzan un pibito ellos se van a aprovechar, lo maltratan, golpean, abusan de su autoridad Corruptos que patrullan en tu ciudad, habrán algunos buenos, no sé si es verdad Por culpa de unos caen, en la misma bolsa, llevan la misma placa agarran en distintas zonas Ensucian el nombre de su profesión, muere gente inocente por esta corrupción Ensucian el nombre de su profesión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 Mientras que no... Cualquier canción, ataco a la corrupción que corrompe la nación Mucha gente me bardea, discrimina me pelea Solo por llevar piel no saben que este rapea Que me importa, ahora me pongo los guantes seguiré para adelante con mi vida de cantante Guerrero yo soy Guerrero de mi tierra, guerrero de los males, soy guerrero donde sea. En esta marea quieren bajar mi visión, a este barco no lo para ni el famoso Poseidón. Yo vengo con son, yo vengo con flow, flow, vengo con la rima de otra dimensión. Tengo más luz que un relámpago táctico, rimante, rimador, antirromántico, trágico, pensamiento, rap intergaláctico, lunático, trayectórico, loco y práctico. Con talento demostrando lo histórico Al que me ataca lo destruyo por mogólico Yo ropo el silencio porque soy el mono biónico Si me atacan tres patos, bajo con anabólico sí, sí, Te suena, sí, te suena como este rap te quema Te suena, te suena el fluido de este tema Te suena, te suena esta forma de rimar Te suena, te suena porque yo soy el mono man? bam Bala de palabras en tu mente, Tono no se estanca, Yo soy titular, no me quedo en la banca, Nunca me salen por los poros cuando lanzan Candidaturas para ver si los elige la gente Y la balanza se tira para la pobreza La plata no alcanza Avanza, avanza Hay que matar al tranza El hospital está lleno por dolores de panza Pobreza aumenta por la causa de grandeza Gente muere de hambre mientras el gobierno descansa sí, Gente muere de hambre mientras el gobierno descansa ah. Yeah! Se acerca el guerrero cortando cabezas a los que quieren censurar mi grandeza de revelar lo que pasa en este mundo pobrezas matanza masacre rotundo llegó el mono mono mono man que te viene a contar lo que pasa en realidad ya no puedes escapar de este presente de mente tiempo en donde balas las disparan delincuentes son serpientes venenosas las que te dicen que te van a pagar y luego no lo hacen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 pero al pagarnos miseria solo de eso dense cuenta que me gustaría clavarles mi sable en el ombligo callos en nuestras manos no renuevan guantes, sangre y no hay un botiquín a nuestro alcance patrones humildes nunca me tocaban por toda su plata entre ellos se mataban cuando te darán cuenta quién es el que suda, transpiras la camiseta y ni siquiera te saludan pasan largas horas en la empresa tarde y noche pasan por tu lado y no te reconocen trabajas en movido de rato y te enfermas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 Hip hop como lo nuevo, solamente ando haciendo rap como lo viejo. Muchos son los quienes quieren ser atrapados por el comercio mientras venden su imagen por un poco de dinero. Un secreto yo les digo: andar copiándose de los demás no les va a traer más amigos. No sos original, intenta ser como otros. Y cuando no hay dinero, le pones cara de gordo. Artistas en lo alto no agradecen al de abajo, sabiendo que gracias a ellos consiguieron un atajo al llegar a la cima. Por causa de improvisar, viendo que no fui tu vida empieza a aclararse. Ando peleando yo por un. violencia Se agarran a piñas cuando termina la rumba Reciben un viaje en la cabeza y a la tumba Pumba en tu oreja cuando sentís el cañón En el tiroteo ya murieron un montón Se asustan de golpe porque entró en acción Muerte al traidor, al que viola y al buchón. Rapero de otra tumba soy Sigo yo sonando representando a mi barrio Rapero de otra tumba soy Sigo yo cantando todo lo que pasa a diario Rapero de otra tumba soy Las dicen que tiran y nunca vieron un arma en toda su puta vida Se hacen los cancheros, se la dan de rastreros, Después los cachetean, luego les quitan los fierros quiero ruinas, quiero rimas Algunos de la clase alta baja mi autoestima Vida de guerrero va contra rastrero Si elegiste ser ladrón anda a robar donde hay dinero Pero creo que es mejor otra vida Para que veas que en el fondo siempre hay una salida Por favor anda al colegio y ponete a estudiar Para que sirva de ejemplo que la gente puede cambiar Hasta cuándo va a durar Ya no puedo parar tus ganas de enfrentar A los poderosos dioses aunque seas un mortal Guerreros contra el mal Guerreros contra el mal La guerra en el mundo Hasta cuándo va a durar Ya no puedo parar Estas ganas de enfrentar A los poderosos dioses aunque seas un mortal Comienzo a caminar mientras pienso Si vivo en este mundo o Si vivo en el infierno y veo Siento de cara de fisuras que me miran cuando paso y se transforman en espectros Hago lo que puedo para salir del sendero, os juro que solo quiero atacar a este guerrero No duermo por pensar en lo que llegaría a pasar, y en el campo de batalla nos va a derrotar el mal mil caballeros de la furia que enfrento tengo que derrotar al no me concentro no voy a temer aunque en 50 espectros vampiros muertos vivos o demonios más siniestros la luna llena ilumina la pelea mientras que tras esas sombras arco flechas me detectan a la una llegan grandes tropas de mi tierra mientras que yo me defiendo con mi espada y mi ballesta cuando me atacan las ratas mi espada los mata y si me atacan desde lejos lloran con mi daga defiendo los pilares para que no decaigan bajo las manos del grande ejército de araña se empaña mis ojos al ver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 Guerreros contra el mal Ya no puedo parar estas ganas de enfrentar A los poderosos dioses aunque sea un mortal Guerreros contra el mal, géneros contra el mal Esta guerra en el mundo hasta cuándo va a durar Ya no puedo parar estas ganas de enfrentar A los poderosos dioses aunque sea un mortal Lobos al acecho van conmigo en el camino Hacia el castillo de oro para matar al enemigo Gritos en el limbo solo es un espejismo Prosigamos con el rumbo hasta el pasillo del abismo yeah. Mortales quieren bajarme, me lanzan los poderes y ninguno puede darme No van a derribarme, no van a derrumbarme Insisten en tumbarme y no saben embocarme. Entro yo en el castillo del oscuro sin saber que la traición lento va tocando mi hombro Y justo es el momento pero igual yo no me escondo Sigo avanzando mientras que el hombre lobo me defiende de embutero Que la alianza han roto y la tormenta trata de entrar por la ventana Mientras te piro de mi espada atraviesa esa manta que cubre al viejo malvado Al viejo brujo que a mi tierra en ha dejado. Poder que envuelve a mi ser El se generan más rompiendo la pared Te notas miedo, si no, yo sé por ven mi aura que es la causa para derrotarlo como en el ayer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 contra el mal, esta casa en el mundo pasa cuando va a durar, ya no puedo parar esta gana de enfrentar, pero por eso aunque seas un mortal, aunque seas un mortal, aunque seas un mortal, Cementerios de raperos surgirán, con su bla bla bla quieren burlarse de nosotros. Y se matan en un ratatata, peligra la cultura por causa de unos pronto. Que hacen solo letras, que se droga, que bardean, que se matan a los tiros y con cualquiera pelea. Después son los dos gatos que que la tumba, en el lado oscuro de tu rostro Detrás de tu careta se encuentra Tu verdadera faceta Sientan este rugido del rap Jueguen en el bosque mientras el lobo no está Te fascina playar, y en tu cintura llevar Pistola de balines y correrla de maldad Aniquilar tu lealtad hacia el rap Y creer de pandillero Corre que el lobo llegó al bosque Me enferma saber que tu mente está lavada Y seguir masticando una película falsa Con la edición de grabar un video Rodeado de modelos y quilates en tu cuello, nada de gangsta, esto es Argentina y basta, bla bla bla, bla, bla ta ta ta ta y se espantan, entran en descompostura los cuerpos. Tres factos aumentan, boludeo, feo, tiroteo, marihuana. Pero se olvidan que todavía me mea la cama. Emana la lava en forma de flamas impacta desde una esquina lejana donde la tinta mata. Expande tu mente, sobresalta del resto. Por ser fuerte, sin un fierro, entierro. Bajo tierra la malaria, que se cree mafia y solo son patrañas. Peligro, enemigos me tienen en mira, mentira. No me hacen daño los tiros que tiran. Respira, profundo, rápido, toca de acá. Haga cuatro, siete y de verdad, de el de de de de de de de de de sueño donde con oro brilla Mejora tu forma de ser y recapacita No seas pamparrón burlándote de los demás Intenta con tus letras ayudar a los que están escuchándote Teniendo una imagen de vos como si fueras aquel tipo que los guía en su camino con su mensaje No tienes el derecho para estar manipulándoles La mente en donde tus palabras seguro que mienten E inteligente coherente Trata de dar consejos y esquiva a la serpiente Que quiere dañar, la semilla del mal en tus oyentes, fuerte te están llamando golpeando tu casa, vos abrís la puerta y preguntas qué mierda pasa, Ha llegado un loco mandado por el tranza, te mete un viaje y te dice no juegues con la mafia, ey, otra vez el monoman es el re loco que te viene a sorprender con el mono monoman. una fuerza inamovible y el poder de Lucas está con un flow indestructible, pegando con mil palabras, salta, intenta llegar a la cima para ver a, a quien se estanca, nunca me dan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 me matan en un ratatata, peligra la cultura ye, ye, ye, por causa ye, ye, tu y se asoman, quieren tener plata, fama Y para conseguir eso venden hasta su mama Copian estilos, roban melodías A raperos que empezaron antes que ellos critican Y se asoman, quieren tener plata, fama Y para conseguir eso venden hasta su mama Copian estilos, roban melodías A raperos que empezaron antes que ellos critican Le falta saber de qué se trata tener el poder De poder, con palabras expander algo que se llama más rap, y muchos llaman hip hop raperos de ropero, hoy lo transforman en pop Volan y creen que son patilleros de México Dicen que andan con Glock y disparan sin compasión, gangsta gangsta, solo entre comillas no sabe lo que le falta Caen y solo la banda perdida, Ya está la lista negra, la integran Primero los materialistas, luego los que creen que esto es un juego caen en pedazos mientras más alto sea su vuelo En los bandas suelto la presa, tienen caretas Bajo vagas y pistolas mueren con mi metralleta en los bandas sueltos, las presas tienen caretas, van con pagas y pistolas, mueren con mi metralleta. Cementerios de raperos surgirán, con su bla bla bla quieren burlarse de nosotros. Y se matan en un ratatata, peligra la cultura por causa de unos tontos. Que hacen solo letras, que se drogan, que bardean, que se matan a los tiros y con pelean. Después solo son gatos que creían ser mafiosos y en la tumba descubren el lado oscuro de su rostro. Para salir de este desierto No dejes que los males te atropellen en la vida Tienes que hacer que el miedo a progresar que en la esquina Voy arrasando contra toda barrera Con la rima mi única eufórica y más sincera Voy derrotando a los que quieren molestarme Si yo tengo talento porque quieren fastidiarme Me defiendo con la música que canto me defiendo con la música que brindo Rescatense, siente frente a mi rima caliente No me callo ante nadie, menos ante el intendente Porque mi meta es poder cambiar al mundo Cambiar al mundo desde acá del bajo mundo. Presten atención porque acá no me confundo Te ayuda el más bueno y te caga el más turro Me la rebusco para no caer en pleitos Mientras que otros bardean con base techno no dicen realidad, solo mierda en sus letras Son unos cagones, dicen que gatilla metra, decime cuántas veces dormiste en la calle Decime cuántas veces ayudaste a alguien Decime cuántas veces pasaste por hambre Sos un nene de mamá, no conoces el under fama buscan, quieren salir del underground No asustan y no aguantan ningún round Luego piensan que genial rap son los mejor mejores Progresar siendo rap pero no es andar cantando pop Te lo cuento cuando canto con el talento Lo lamento, si con fierro buscas tu entierro Yo no miento, solo es que a muchos gatos veo que se la dan de más. Si no vivieron un tiroteo en el barrio hay muchos locos que quieren mandar atrás, pero es miedo de para qué lado tirar con la mierda que escuchan en los últimos momentos, no sabes si meter caño o hacerse rapero cheto las cinco veces antes de mandarte un moco, toma las decisiones y antes repasar un poco no te imagines que eso es ser mejor de todo, siempre te vas a topar con uno que es más grosso. fíjense, tienen lo que hacen y rescatense, apártense de todo Toda basura y diríjanse a la gloria cuando quieran realizar proyectos en su trayecto haciéndolo, haciéndolo con sentimientos. No intenten pasar el flow de otros seres vivos. Intenten pasar el ritmo que hay en sí mismo. No importa si a dos personas les guste a tu ritmo. Lo que importa en lo que escribas es que te guste a ti mismo. Sigo hacia adelante cuando me pongo los guantes porque en mi gran verdad derrota a los contrincantes. Yo voy al frente con un poder latente rimando para los barrios con el. Rimo pego fuerte, rimando pa' soldati y para todos San Miguel, Rimo pa' San Fernando y para la gente de Nogues. Yo dedico esto a todos, Quilmes y a la plata, también para los que rapearon conmigo en Mar del Plata. También les mando saludos a, a los de, de San Martín, a los pibes de González, Castaña, y a los MCs, que viven en Pacheco, que viven en Torcuato, saludo a los raperos de todos los barrios bajos, saludos a los que me escucharon desde Jujuy, Rosario, Córdoba y también en Gualegu, Termino saludando a Capital y a Vaya Blanca Se despide el monoman saludo a vos te manda vamos buscan quieren salir del underground No asustan y nos aguantan ningún round Solo piensan que en la razón lo mejor Progresar siendo rapero No es andar cantando pop Te lo cuento cuando canto con el talento Lo lamento si confierro fierro buscas tu entierro Yo no miento, solo es que a muchos gatos veo que se la dan de más y no vivieron un tiro de pa pa pa pa pa, pa, pa. Yeah, yeah, yeah, yeah. el mono de la calle de la en buenos aires de buenos aires yeah. <tose> a para poder parar, porque es una guerra entre el bien y el mal, el sendero tenebroso no me detendrá. Saber que serás el supremo sabio en sonido supersónico sarcástico en su elástico sentimiento super puesto es en mi sustento te dejo en suspenso en el segundo sufrimiento sádico sistema seguro muro que suena salta y salvando mi letra sincera sosteniéndonos del sol asimilación el flow busca el sendero sin son entera sueño sin uno, tornado de palabras nunca deja de caer en música macabra te la canto de nuevo voy contento en la calle cuando llueve cuando sale el sol que calienta la frase sustos te aparecen en mansiones que te dejan encerrado muy tromado. vos quedaste con todos los mal momentos que en tan solo un minuto te cayeron desde el cielo dejándote congelado mal parado en el suelo pensando en el pasado dejen de pensar en mal no hagan guerra sin parar es una oportunidad si se asoma la bondad esto no es ciudad de dios quien no trafica mejor drogas que a luna y mueren en un zanjón esto es una guerra, entre viene el mal El peligro de la llega no me va a poder parar Esto es una guerra, gente, viene el mal El sendero tenebroso no me detendrá Esto es una guerra, gente, viene el mal El peligro de la llega no me va a poder parar Esto es una guerra, gente, viene el mal El sendero tenebroso no me detendrá El frío de mi ira no te ataca, no te tira Tampoco te mata, solo cuenta lo que mira Estás en tu vida que te mantienen contento. Cuando vos te vas, ellas te traz el lamento. Pensando en qué vas a hacer mañana. ¿Con qué te encontrarás al levantarte de la cama? Discusiones de familia. No podés hacer nada, eso te dio la vida Vos solo te imaginas entrando a un lugar en donde no hay malas noticias Entrando a un lugar donde de todo te olvidas Entrando a un lugar donde tanta bondad te envicia Y luego te despertas dándote cuenta que no hay escapatoria de esta amarga realidad Esto es verdad, la paz nunca reina Hace tiempo que freestyle se transformó en la guerra Esto es una guerra, gente, viene el mal El peligro de la llega no me va a poder parar Esto es una guerra, gente, viene el mal el sendero tenebroso no me detendrá, Esto es una guerra entre bien y el mal El peligro de la llega no me va a poder parar, Esto es una guerra entre bien y el mal El sendero tenebroso no me detendrá No te caigas desde lo alto si estás en la cuerda floja, no vayas a dar el salto No te rindas cuando la vida te da la espalda Vas a ver que con buenos sacos tu vida cambia Estallan estos párrafos que explotan estos grafos Dando vuelta al mundo a 360 grados Ayuda para el prójimo y el prójimo te caga Te la pasas comiendo y te la clavan en la espalda Te quieren empujar para caer del precipicio Te atacan de repente sin darte un previo aviso Te tratan sin respeto como si fueras cagada Te tratan como alguien que no sirve para nada Te dan una ayuda y te quieren exprimir No pediste nada y te lo mandan sí o sí En una quincena solo te cuesta ganar lo que el chorro Gana en dos minutos al robar No hay seguridad, no hay escapatoria Voy con la verdad marcando injustos en la historia Ya no hay código, ya no es como antes Ahora te dan tiros te olvidaron de los guantes Esto es una guerra, entre bien el mal El peligro de la llega no me va a poder parar Esto es una guerra, entre bien el mal El sendero tenebroso no me detendrá Esto es una guerra, entre bien el mal El peligro de la llega no me va a poder parar Esto es una guerra, entre bien el mal El sendero no me detendrá GED212, yeah. desde murro conexión en los micrófonos. Ja, mono mal, ya está una, una más. más. Está 2010. Picos pronósticos, la alarma se activó La furia se desató y ahora vamos por vos Solo dos contra vos, para darte lo mejor Eres este el veneno que infectó a esta nación Esta es la alarma que en las calles ya resuena producto de guerras justificadas y de sus secuelas Prueba de gente y la tele la tapa con mierda Ellos no crean seria enfermedades nuevas Productos químicos de los políticos Ponen el visto vuelo y ahora acabarán contigo tío de típicos, casi son estrictos, son científicos Ponen riesgo por su prestigio, y juegan con la vida humana una vez más El futuro de los niños tan primordial, tratan de hablar, tratan de calmar Y qué mierda es lo que quieren explicar, ahora no la saben, nadie me podrá callar Esta es la nueva bomba atómica lirical, sonando junto al monoman Descubriendo la pura y triste realidad, Lógicos, pronósticos, pronóstico, la alarma se activó, la furia y ahora vamos por vos. Solo dos contra vos para darte lo mejor. Eres el veneno que infectó a esta nación. Sí, ruinas enfermizas para la gente de mi pueblo. La maldad crece con furia y va rompiendo el suelo. Fusión de guerrero, fuego. salen ofrecidas por la barca, la aspiran, se la toman y a tocar el arpa, se drogan en plena vía, no lo hacen con garba, esta epidemia va rompiendo muchas marcas, no te ayuda nadie si no hay obra social, bonos para ti te atiendan tenés que pagar, y estos bonos salen mucho más de 5 pesos, si no tienes la plata te deja morir en el suelo, por tu enfermedad sale más cara la vacuna, no alcanza la guita así que no te dan ninguna, para el vida no hay cura y esos son puros cuentos, a ellos le conviene En este tema en contra del sistema Somos su resfrió las palabras son la frema Reman en una marea que los quema Rezan a Dios para que no haya pobreza Nada podrá solucionar el problema En la calle los de niños descalzos sin ir a la escuela Este es el veneno que infectó a esta nación Mientras que los del gobierno descansan en su mansión Somos el veneno, somos contaminación Para los que a mi terreno quieren dejar en perdición yeah. Lógico, pronóstico, la alarma se activó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 Que los de arriba algún día serán buenos en su conciencia son lamentos Cuando se enteran que al final de todo de un mal modo atacan a tus sentimientos Son creencias en las personas que piensan Que los de arriba algún día serán buenos en su conciencia son lamentos Cuando se enteran que al final de todo de un mal modo atacan a tus sentimientos Me asfixia este problema este problema que a diario De a poco de a poco de a poco vas aumentando tristeza me das al ver tanta matanza Bombas se detonan, la guerra nunca descansa Miseria Quedan después de explosiones Derrumban casas de uno sin comerla ni beberla Otra vuelta de tuerca para la naturaleza Que se expresa cuando uno saca furia con destreza hay un mundo claro, también hay un mundo oscuro ¿De qué lado está ajo para tenerlo seguro? Duro, escudo de razón, me ataca la confusión Esquivando críticas, escupen en esta canción Acción para navegar en mar de contaminación A este barco no lo para ni el de Poseidón Sumo negatividad, resto lo positivo Humos en esta ciudad acabarán contigo mi tierra ya es parte de nosotros la droga Si no ponen fin a esto verán cómo se ahogan Se toman un viaje delante de un niño Y en su adolescencia va a querer hacer lo mismo Estamos en una realidad que está perdida Estamos entrando en la dimensión desconocida Estamos en una realidad que está perdida Estamos entrando en la dimensión desconocida Son creencias En las personas que piensan que los de arriba algún día serán buenos En su conciencia solamente Cuando se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 El mundo entero ya dejó de ser sincero y así se ahorcan Mono la tú realmente la hace corta Porque aporta este sentimiento de un super rapero No hay más fe en la tierra que la de un curandero Y al mismo tiempo esto es cualquiera Que la iglesia ya no deje hacer lo que uno quiera No es que yo no crea en Dios Pero diré la verdad con el poder de mi voz no haga que me enoje, no suelten las fieras Oye religiones, religión es igual la verdadera Te llena la cabeza que viene el fin del mundo Tres viejas en la calle, mil palabras por segundo Testigo de Jehová, católico, evangelista Y en la casa se la pasan con la brujería No vi ningún milagro pero sé que los hay Tienen mínimos problema y andan llamando a un bye Solo piensan en poner más solo al vaticano Sabiendo que alrededor solo hay pobreza y es en vano todo al mal, digo lo que veo, parece que a la larga el correcto es el ateo Son fanáticos de Dios, y andan robando, horas en la iglesia y afuera se están matando Son creencias, en las personas que piensan que los de arriba algún día serán buenos en su conciencia, son lamentos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 Yo soy tu mejor amigo y te, te quiero, quiero sin razón. Tu todo venía a mí, no, no me, importa me importa lo material. material. Solo vivo para ser cierta y sin protestar. Yeah, yeah, yeah. Palabras buenas, suenan en este tema, no son balas que se pierden.